Ay, ayer. Ok. Terminé de ver Venom y bueno. Oh si... No sé si pueda con tantas ridiculeces y. Ah, mira, me pide el bananero. Ah, creo que puedo soportar un rato más. Bien ¿sí? vamos a ver. Pero la concha la madre, ¿qué hijo ahora? Uy, que sea la viuda negra. La Black Bidou. ¡Ya no! este rompe pelota. Pasá, lo Doctor Strange! <risa> Pará, no me digas nada. Le acabaste bien adentro a Mary Jane y querés que la desimple Ya quiero llevarme araña. ¿Estás cagando? En la calle me cuentan que soy punto como abuela. Y yo no tengo abuela. Y me piden que le saque el puncho Y que le sople la vela. Sómplame la vela. la vela. Creo que sé lo que pasa. ¿Y puedes ayudarme? No. A menos que aparezca un chino muriendo y me diga que no lo haga. No lo hagas, pero tú no. ¿Ves? ahora sí te ayudo. Chupame culo, güey. Pará, Llévate esta. El último para que se la come. A vos a te confundiendo con otro hombre araña. Uno que se rompía bien el culo por la justicia. Yo también me rompo el culo. ¿Vos lo que rompe son los huevos. <risas> Mirá, Peter. Te presento al hombre que araña. ¿Qué ves eso? yo. Nah. Ah, sí, qué boludo, pará. No, tampoco. Versión norpo. Mirá, ahora sí. Oh. La concha a la madre. ¿Este culero es? No, este es el Charles de de los hombres araña. Ya está, sin último. Otro... <risas> No ¿A dónde fue el chino? ¡Ese es el más capo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás ah, no por cabrón. acabar con el doctor un por otro! ¡Eh, Peter! ¡Te agarré con la mano en la maza, eh! ¡Ay no! ¡Qué maza! ¡La maza brosa, eh! ¡Alguien te gustó! Oh. ¡El duende! ¡Qué puta bocona que es, duende chismosa! ¡Cuidado, Peter! ¡Que mata el fuego bolso! <ríe> ¡Casate, boludo! La ¡Ya! Saca, ¡Sacar wow. el juguero, Peter, y prepárate para el multivergazo. ¡Ay, qué caso, qué caso! Oh, <laughs> what the fuck <laughs> <w> <laughs> La <calle. laughs> Hicimos ¡Qué eh? cien multiverga ¡La concha la madre! ¡Eh! ¡Mira quién es! el araño te la chupa! ¡Eh! ¡Hola, Peter Hombre pita! ¡Hola, pita! <ríe> okay. ¡Hola, pita! ¡Hola, Hola Peter. No quiero luchar, Flash. I wouldn't want to fight me neither.